Buenas tardes a cada uno de los amigos televidentes. Esto es Fiebre Deportiva número uno en deportes, el equipo completo, el equipo SUA completito. Y bueno, por ahí ya salió Ariel, que me dice que viene en el carro. Tú sabes que él tiene gira, a propósito, gira. Buenas tardes. ¿no? Buenas tardes, para ti Buenas también. Bien, ¿eh? Decía que Ariel viene en camino, acuérdate que habíamos planificado. A menos que ustedes lo hayan confirmado, porque realmente Carlos lo confirmó. Él viene. Ariel, porque. Él viene. Él, él viene. Y en es su necesario carro, en ¿no? esta época darle a lo que la gente quiera, más baloncesto. Que venga a hablar sí. de baloncesto. Este programa está diseñado en la tarde de hoy precisamente para que hablemos del baloncesto superior de San Francisco. En Cenovila está jugando un torneo y está Así en la es. etapa de semifinal. Me dicen que ese torneo están jugando ahora mismo los dos equipos que hace unos años. Tras, en San Francisco era como Duarte y San Martín, o sea, una serie eh, rivalidad tinta en sangre. Sí, sí, sí. Entonces, Riquelme, cuéntame un poquito sobre lo cómo te fue ayer. Muy bien, gracias a Dios. Un poquito enfermo de salud. ¿Y qué es lo que te pasa? que te Está ¿Es una gripe que te dio? Sí, una gripe que un virus que anda por ahí. No han realizado actividades, el team pura sangre recientemente. <risa> lo pregunto porque tú sabes. Que cuando sí hubiera... hubo una, pero yo no asistí. ¿Y por qué no fuiste? Sí, por eso mismo, estaba agripado. Estaba no averiado. Rico. Es que el tipo no, de sangre no descansa, <risa> es un equipo de trabajo constante. Te lo pregunto porque cuando uno está en compañía y, y hace cosas que a veces y se necesitan, ¿cómo todo eso? Ahora eso. hay un clima lluvioso. que Entramos a los meses más activos de la temporada ciclónica, que son agosto, septiembre, octubre. Y ya de hecho se habla de un movimiento, un ya le está cantor. verde en algunas provincias, está lloviendo desde anoche, entonces eso a veces... Así es. Mira, te queda muy bien esa ropa, tú tienes una blusa preciosa, yo creo que... <risa> Del color de nuestro equipo. Todo el pueblo de San, <risa> San Francisco. <risa> no, independientemente, tú sabes que el color, mamei es el color que identifica Esta este ciudad, programa también. Sí. A la ciudad. Aunque el, ya no tanto, porque lo han variado. Por muchos años <risa> al equipo de los indios de San Francisco, Así. el campeonato de los indios, lo vamos a repetir, porque lo hemos sí. dicho, eh, llegó con el color Mamey, el campeonato de los gigantes llegó con el color Mamey también. O sea, que es un color precioso, llamativo. De buenos recuerdos. De Santa, buenos Ana recuerdos. A Santa Ana también recuerdo. Santa Ana, y ahora le hemos puesto un poquito de negro. <risa> Para variar. Para sí, Y ve hace un, bonita ve. Se ve un poquito más eh, bien con, buen combinado que con el gris. Así. El gris se veía un poquito más opaco. Sí. Señores, vamos a recordarles que llegamos a nombre del Yoma Supercentro y que estamos... En Cotuy y en San Francisco de Macorís, Yoma está en cualquier parte de esta ciudad para que usted resuelva sus problemas a nivel de bancos comerciales, a nivel de tiendas por departamentos, a nivel de supermercados, tenemos frutas, vegetales, carnes y mariscos, por supuesto el Yoma es... Generación tras generación, tu mejor decisión en la Avenida Libertad, eh, casi esquina Castillo. En la Salcedo está la repostería Café y el restaurante Don Lino sobre en el segundo nivel de la Galería 56. Ahí está para servirle también en Cotuí, Yoma Supercentro. Por supuesto que tienda la suerte, más de 50 años, más de 50 años somos parte de ti. En toda la provincia se habla, conocemos. Tienda La Suerte, por supuesto al frente está La Suerte Bebé y nosotros tenemos el privilegio de comprar todo al mejor precio, y bueno pues Asociación Duarte de Ahorros y Préstamos apenas unas dos esquinas de Tienda La Suerte estamos para servirle programa tus viajes programa hasta para comprar la casa, comprar lo que necesites si te falta el dinero nosotros te lo proporcionamos y hablamos de Asociación Duarte de Ahorros y Préstamos Gira Mercedes, vamos a comenzar hablando de Moisés Hernández, se va con el bueno, sin sabor en el bronce en Lima, Perú. Sí, realmente... hay. Llevamos ya... ¿Tú diez... tienes una foto con él? Sí, hace muchos años. Yo me acuerdo. Incluso en una oportunidad eh, pude entrevistar cuando estaba en sus inicios o en el apogeo de su carrera Yamilé Peña, que esa muchacha tiene un corazón tremendo. En una oportunidad me tocó compartir con Moisés, con Luisito Pie, antes de, ¿verdad? De comenzar como a tener sus pasos más importantes dentro de la carrera. Yamilé. En el caso de Moisés, pues no le fue bien ayer. Ganó bronce. Ganó bronce, pero realmente la preparación de él sabemos que estábamos esperando más. Para oro. Era uno de los favoritos. Eh. Por lo menos yo me hubiese conformado hasta con plata, pero pero eh, lo importante eh, es eh, que... No verdad. A la, pelea, eh, a la pelea final. Ahora bien, destacar, Junior, no dentro de las medallas obtenidas, ya que estamos hablando de, de esto, de Lima, eh, parte de la participación y de las medallas que han ido... Eh, llegando en ese aspecto, Leonel de los Santos, que superó al venezolano Luis Cabrera en las semifinales de los 60 kilogramos, y entonces obtuvo ahí, ¿verdad? Eh, el pase para pelear el próximo jueves, que estamos a primero de agosto. Dios mediante. Víctor Estrella perdió 5-7 y 1-6 ante el ay, ecuatoriano Roberto Quiroz. Ay, ay, Creo que ya Víctor, ¿verdad? Está ay, ay, ay, ay. en. En bádminton de dobles, mixtos, Nairobi Jiménez y Nelson Javier vencieron 2-0 a los barbadeños. Dakeil Thor y Tamisha Williams. Y como decía, llevamos un total de 10 medallas para el team dominicana. También la primera medalla de baloncesto femenino en su historia de juegos panamericanos. Hay que celebrar esto. Felicidades Así en es. el 3x3. También eh, esperar la actuación eh, también a, al 3x3 masculino que ganó el tercer lugar. Así van las cosas. Y la dominicana, la árbitro muy conocida aquí, Natalia... Paola Cuello, eh, pues ella estará ¿verdad? impartiendo justicia en esta competencia. Así que es un gran logro, ¿no? ella que de hecho fue este año tomada en cuenta eh, por la gala, por la premiación que hace la Asociación de Cronistas de Santiago. Sin duda un trabajo impecable y cada día mejor para ella. Así es, y pasando a otras informaciones, señor director, hablamos de la selección dominicana de béisbol, que en el día de ayer venció 10 carreras por 3 al combinado de Perú en un partido sumamente abierto que el combinado de República Dominicana pudo conseguir la victoria ampliamente frente al combinado de Perú. Estamos bueno, bien. hay una noticia local y es que la asociación de dirigentes, de managers de la provincia de Duarte, hablo de softball, realizó el fin de semana una actividad, de hecho Riquelme Rosario estuvo por allá, y hubo sí, una competencia es. de jonrones, un derby de jonrones. ¿Qué tal se vio esto? Prácticamente me parece que mi primo Julio Mena, Vladi, Mercedes... Hay un grupo de personas que están al frente de, de esta institución que lo hizo muy bien. Así es, por allá estuvimos y tenemos las imágenes por ahí, señor director, donde participaron ocho jugadores, cuatro de San Francisco de Macorís. Ocho arroneros, cuatro... no, sí. esa no, líder. La siguiente. Esa la siguiente. es Perú, estamos <risa> hablando de la que fue en el Ecilia, Ahí está, ahí, ahí están está ¿no? los directivos de suma Pro Duarte, ahí vemos a mi amigo José Gómez, que está en la esquina por ahí, casi no se ve. Y tenemos otra imagen, señor director, donde están los ocho participantes. Los arroneros. Sí, que hubo uno que no pudo asistir, que era el de Villarriba. Entonces se quedaron siete. Hubo uno que lo sustituyó. Okay. Ah, bueno. Ahí Me está. Le buscaron la vuelta. El ganador entonces fue Nelson Jaques, que es ese gordito que ustedes ven ahí del. El que tiene el tiza de Caonabo. Ajá, gris con azul. Ese fue el ganador. Conectó 34 cuadrangulares a oh, la primera Santa. ronda. Wow, se pareció <risa> a Vladimir, de hecho tiene un físico muy poderoso Felicidades a, a Somopro Duarte. Felicidades a mi familia, a mi primo Julio Mena, a Mercedes, a todos los miembros de esta institución. Y ahora Nelson Cruz, bateador designado, fue el mejor de la semana. Conectó sí, tres barrio horrones barrio. en un día, otro al otro día. El hombre estuvo bateando por todos los lados, fuerza, y ya Nelson Cruz se acerca a los 30 horrones y más de 60 vueltas producidas. Cuando faltan más. De dos meses, porque el día de mañana, el jueves de este mes es de 31. Así Hay es. Hay que contarlo. Así es. Nelson ¿cuál? tiene 384 cuadrangulares, ¿verdad? Vamos para los, los 300 este líder. año, líder. Vamos para los 300. Así una increíble temporada. A los para, para los 400. Para los 400, 400. exacto. Correcto. Me parece que le faltan 15. Sí, sí, tiene 385, 15 más. 15 más. Así es. Así es. Bueno, en otra información, que Tel Marte conectó cuadrangular ayer, eh, no pudo ganar el equipo de los Diamondbacks, perdieron de los Marlins 11 por 6, pero la buena actuación de Ketel quisimos destacar, la de 4-2 con dos carreras anotadas, tres remolcadas y también el dominicano Starling Castro de 3-1 con una anotada y una carrera producida. Así es, y en otras informaciones otro que se fue para la calle fue el dominicano Starling Marte en la derrota de los Piratas de Pittsburgh, 11 carreras por 6 antes los rojos de Cincinnati. En ese partido martes, de 4-2, con par de anotadas y una empujada, y el también dominicano, Melky Cabrera, se fue de 1-1. Bueno, Fernando Tatis Jr. y Framil Reyes, son dos de los dominicanos destacados de los padres. Colectaron cuadrangulares ayer, en el caso de la victoria, 8 por 1 sobre Baltimore. Jonathan Villar, de 5-2, de los mejores dominicanos por Baltimore, Hansel El postro Alberto, ayer, tuvo un partido de 4-0, y los ya repito, Fernando Tatis, 5-1, la sacó Flamir Reyes 3-1 con Héctor Honrón y fueron los mejores en esa en esa jornada. Confirma con el chiquito porque recuerda que el tiempo no puede esperarlo tiene que llegar y tiene que decirle que tiene que ser más responsable con el tiempo. Que este no es un programa cualquiera para él llegar cuando a él le da la gana. Eh, tiene que llegar a tiempo, para no, claro, para que, porque que no es lo loco. Junior, Entonces, mira, eh, te mandó saludos desde Estados Unidos, déjame confirmar, porque tú sabes que tenemos un público fiel, así? claro, nosotros tenemos un público fiel a través del, del portal de internet, www.telenor.com. Eh, www sí. Kelvin Martínez. Ah, bueno, sí, fue Él un... estaba interesado con algunos temas del torneo de baloncesto superior, sobre todo con la transmisión, porque me dice, estamos sufriendo aquí porque no hemos podido tenerla. Pero ya hay una buena noticia al respecto y es que ya a partir de mañana, ¿verdad? Sí. Vamos a tener la transmisión de los dos juegos en el torneo de baloncesto superior y también lo bueno es que podrán verlo por internet los Correcto. que están... Canal 14 va a la página de telenor.com.do, Canal 14 ahí se va a colocar el link para que los que se encuentran fuera del país tengan la posibilidad de verlo. Mire, mientras llega Ariel, quiero destacar algo. Los mejores jugadores ofensivamente durante la temporada en un reporte que estamos trabajando lo vamos a enviar para que cada medio de comunicación lo tenga, sin embargo vamos a adelantar algo Chenko eh, para los gigantes del Cibao Quetel Marte es el jugador con más imparable en la temporada 132 además seis triples, 25 dobles, es un año redondo para Quetel 65 vueltas producidas ya superó la 59 que era la marca personal de él el año pasado también superó los horrores tiene 23 este año, con el que conectó anoche y batea 320. Moisés Sierra, ya hablamos de Moisés en México, esto se refiere a todos los peloteros de los gigantes en cualquier liga del mundo, 117 imparables, Moisés tiene 15 honrones, 69 producidas en México, recuerden que esa es una liga que aunque se batea hay que sacarla, sí. 500, bueno, 359 de promedio, a Batal Avedino a nivel de Triple A 113 hits, promedio de 288, incluyan ahí 21 dobles, 8 triples y 10 cuadrangulares. Él está a punto de ser llamado por el equipo grande de los gigantes de San Francisco. Entonces, Leury García, 111, Jim Segura, 105, habló de imparables. Andy Zugiglio, que fue recién llegado a los gigantes en el cambio que involucraba a Adelín Rodríguez, 103 y Hanser Alberto, 101. Ahí están los jugadores de los gigantes que han conectado al menos 100 imparables en lo que va de temporada son siete en total y ya hemos escuchado. Si vamos a las ligas, por ejemplo, a nivel de triple A, que yo quiero destacar ayer, por cierto, José Sirí conectó tres imparables. Le ha ido muy bien a José, aunque puede irlo mejor. La Liga de México está rankeada como una triple A, por eso aparece Moisés. Aviatal, 113. Jeremías Pineda que juega en México también, 83. Ya mencionaba los 117 de Moisés. Entonces, Eliero Hernández, 77 hits ha jugado muy bien ahí, su promedio ha estado por debajo, pero ha mejorado en 2.56, Richard Ureña que batea 2.71, ha logrado batear cada vez mejor para llevar ese promedio a 2.71, ha pegado 74 imparables, y recuerden que él jugó algo de grandes ligas al principio de año, por eso no tiene mejores números Luis Marte, Luis Daniel 68 imparables, juega para los Bravos de Atlanta, 2.61 de promedio Kelvin Gutiérrez tiene 59 2.72, Kelvin ha tenido más tiempo en grandes ligas algo de lesión y entonces el resto a nivel de triple A. Ya tomando en consideración los peloteros que están a nivel de doble A para los gigantes del Cibao en imparables. Andretti Cordero que debe jugar este año béisbol aquí, ya me lo confirmaba él. Bueno. 97 hits, su promedio 264 Ureña 95, este juega para los angelinos de Anaheim en doble A. José Siri pegó 89 antes de ser subido a triple A. Si sumamos los imparables que tiene José Siri este año. Hay que contar con los 89 que conectó a nivel de AA y entonces a nivel de AAA ahora mismo también es un jugador que ha pegado eh, la liga internacional ha sido un año para Siri de 267 en sentido general y tomar en consideración, repito que conectó en AAA, bueno, en A fue que conectó los tres días de noche. Jugó algo de triple A, José, y volvieron a bajarlo a A, porque ahí él tiene más oportunidad de jugar todos los días. Recuerda que a veces los equipos lo que prefieren es eso. Sí. Por eso no tiene a Kelvin Gutiérrez sentado en un banco de grandes liga Le dicen, mira, ve a triple A Mantente ahí. Mantente en forma. Y luego cuando te necesitamos. Y yo te pienso vamos que es eso. la mejor opción. Sí, porque el equipo no está Se pensando en esa. que el jugador. Piensa en el equipo y en que él esté en condiciones claro. para regresar en cualquier momento. Bueno, Roberto Caro es otro de los peloteros que ya conocemos, 87, 83 hits. Y bueno, pues Iván de Isabel. Este hombre tiene tanta fuerza mm. que además de sus 74 hits, tiene 24 honrones y 67 producidas. Posiblemente es el pelotero que muestra más fuerza en sentido general. Para mañana hablaremos de los que están en clase A avanzada, en clase A media. Vamos a hablar de todo eso. Sin embargo, ahí está el reporte de los gigantes. Brevemente voy a destacar los que tienen más imparables a nivel de grandes ligas completos, incluyendo a todos los peloteros de los demás equipos. Ese es un trabajo que incluye a Rafael Devers, que encabeza a los criollos con 138 imparables, su promedio 329, que está el martes el segundo entre los dominicanos, 132 128 para Jorge Polanco 114 para Stanley Marte que ya decía Riquelme, la sacó anoche 111 para Leury García señores, me estoy refiriendo a todos los peloteros dominicanos en grandes ligas, Leury es el número 5 eh, aparece Manny Machado con 109 menos que Leury y está Domingo Santana 109 también, ahí mismo Jonathan Villar con los dos que pegó anoche Carlos tiene 109, 107 107 para Ramón Laureano, que es el center fielder de los atléticos de Oakland. Después aparece Jim Segura con 105, Carlos Santana 104, igual que Amé Rosario, que ya pegó 100. A Starling Castro, 103. El Potro, Hanser 101. Y Juan Soto tiene 100. Hanser está metido entre los peloteros dominicanos con 100 imparables. Increíble sí. lo del Potro que está. Claro, incluso tiene más que Juan Soto. Tiene uno, uno más, más que Juan Soto, claro. Con menos oportunidad de jugar porque Juan Soto juega todos los días. Y ha sido titular Cancel desde el hay principio. un día que descansa, como aquella de No comenzó jugando las primeras dos semanas, apenas tomó como algunos días. Y está tiros. dando mucho de qué hablar. Y Juan Soto sí. ha sido titular toda la temporada. Le voy a decir algo para irnos a la pausa. Está en su proceso de arbitraje, jugando por 5, 8 millones de dólares, me parece, 5 millones, el caso de eh, Jonathan Villar. Lo más probable, mira cómo llega este, este cree que va para pa el programa de... Yo no sé para cuál programa que hay, que va, llega hasta ahora, sí. Oye, los Orioles de Baltimore, que van a entrar en un proceso serio de reestructuración, ahora no lo están. Porque los equipos que están ni que mal, no, no. Eso no está. Baltimore está en ningún proceso de reestructuración porque ellos no tienen material en la finca, diga menores, para cambiarlo por nadie. Ellos no tienen a nadie para cambiarlo. Uno de esos peloteros que tienen un poquito más de nivel y está bateando menos de 200 es Rich sexton eh, Martin, Richie Martin, el, el shortstop pero no hay material, ellos van a entrar en ese proceso con el dinero que están acumulando para la agencia libre, a mí no me parece, yo no lo estoy mirando a Jonathan Villar quedándose a largo plazo en los orioles de Baltimore, me parece que ellos van a seguir insistiendo con Richie eh, Martin. Martin Hansel ya que se establezca en segunda y tercera ya lo está haciendo de una manera espectacular y buscar otro que sea el Bacó, porque ya Hansen debe ser el titular del próximo año. Y no veo a los Orioles ofreciéndole 40 ni 50 millones por 4 o 5 años a Jonathan Villar. No bueno. veo. creo que van a utilizar ese dinero para ir tras lanzadores y jugadores de fuerza de las esquinas, porque Mancini, Bien. aunque puede jugar sin problema ahí, es un jugador que puede ser útil también en la parte de atrás. Llegando ya y en ese mismo tenor de Grandes Ligas, ya se acerca la fecha límite de cambio. Mañana. Y se dice que hay un poquito de tensión en Nueva York. No, por el ya picheo. que va a buscar un pitcher, al abridor o dos. Sí, la y gente en Boston también. está atacando eso. Que qué va a pasar, qué van a hacer. Boston. Boston necesita relevo. Ya llevó a Edwin Díaz, pero de la forma que está Edwin no sí. es una garantía. Había unos rumores también de que este muchacho iba para allá sin dejar. No, a no. cambio no. de Benintendi. Él, él tiene, él tiene, es un buen cambio. Benintendi está en sus años todavía de poder del equipo, pero Benintendi, eh, Noah Syndergaard también está sonando para ir a San Diego en un cambio que incluye al center fielder Manuel Margot y dos prospectos. Hay que estar también. preparado es. mañana para Exacto. ver quizás algunos cambios que nos vamos a sorprender. San Diego es el equipo que tiene mejor material para ir detrás de las grandes figuras es. para este año. Lo que pasa es que yo no lo veo competir en el oeste de la Liga Nacional. ¿Tú Ellos crees que, que Encarnación así. sea una pieza canjeable? Los yankees van sí, a sí, los no son. No me gustaría verlo fuera de eso. Encarnación es una pieza canjeable porque el otro, que es el de fuerza, está lesionado y cuesta mucho más que hablo de Giancarlo. Tanto porque el plan de Brian Cashman Dios era mío, tener atraco. toda esa ofensiva y luego tomar la decisión Qué hacer, el otro es Didi Gregorio también. Están es tan atracados los Yankees, Dios mío. Vamos a la pausa, regresamos en breve. Recuerde Rayo Eléctricos en la Gaspar Hernández, esquina Salcedo, Rayo Eléctrico, todo lo que necesita su empresa, su casa, su negocio, su oficina para la Iluminación, El intercom, el, el que tiene el audio, el que tiene el video, por supuesto lo puede conseguir en rayos eléctricos Materiales eléctricos en sentido general, mi amigo Hanley Pulerio Esas atenciones finas y los buenos precios Las lámparas al por mayor y al detalle Ya no tiene que salir de la ciudad para comprar la lámpara de lujo También para aquellas residencias que aquí lo ameritan Recordarles que el triángulo Liquor Store, mi amigo Carlos Negrín El triángulo está justamente Salcedo presidente Guzmán Fernández, donde se une una y donde termina la otra, por supuesto que ahí estamos con todo lo que se necesita para una celebración como la que vamos a tener muy pronto para que mis invitados oh, sí. puedan, sí, claro este es el hecho de que yo no tenga facilidad para <risa> lo demás, pues no, yo te acompaño, yo me voy un juguito contigo un juguito también, una cosa con... vamos a la pausa mi compañera Gira Mercedes Ten, Riquelmi Rosario y el equipo SUA está del otro lado venimos en breve